Uh -huh. Ok. Bueno, primero, te saludo con mucho gusto y te agradezco que estés con nosotros. Daros, por favor, tu nombre y la asociación que representas. Sí, muy buenos días a todos. Este, Mi nombre es Adriana Caro Ocampo y represento a la asociación de XLH y otros raquitismos aquí en México. Okay. ¿Hace cuánto tiempo tienen constituido su grupo de trabajo? Pues vamos empezando, mire, empezamos en el 2019, uh -huh. eh, empezamos a, a, este, a dar nuestros primeros pasos como asociación, ¿sí? Uh -huh. Y a empezar a trabajar dentro de lo, del objetivo que nosotros tenemos. Okay. Esto quiere decir que tienen aproximadamente unos... Eh, en, año y medio de estar trabajando en este asunto, ¿es correcto? Más o menos, sí, más o menos estamos en ese trayecto, sí. El universo de pacientes al que se abocan es el que me acabas de comentar. Sí, principalmente, tra trabajamos con todos los raquitismos, Ajá. pero especialmente nos estamos enfocando ahorita en el XLH, que viene siendo el raquitismo hiposfatémico este, relacionado con el cromosoma X. Okay. Ah, es la, la, a lo que nos estamos enfocando principalmente ahorita. Ok. ¿Alguna persona de tu familia tiene este tipo de problemas? Sí, precisamente por eso fue la, la inquietud, ¿verdad?, de, de emprender esta asociación, porque mi hija eh, tiene ese, ese padecimiento. Entonces, okay. este, pues pasé por muchas cosas, que fue la, la inquietud que me motivó a, a formar esta asociación. Entiendo. ¿Qué edad tiene tu hija ahora mismo? Ahora mismo tiene 25 años ya. Ya es una ramita. Sí, ya, ya. Ya está, está lista para este, emprender a hacer una nueva familia, ¿verdad? Y esa es la, la inquietud mía de que ya la, la descendencia de ella ya no batalle tanto con esta con esta enfermedad, ¿verdad? ¿Hay tratamiento para la misma? Sí, eh, últimamente se han venido dando este, o se han hecho experimentos a nivel mundial ya de tratamientos que pueden ser más eficaces para, para lo de esta este, condición. Eh, de cuando yo empecé con ella, eran pues, suplementos que, que venían a... Eh, ella desecha mucho fósforo por la orina. Entonces, eh, lo que nos daban los doctores era para nada más como... ¿Quién dice para reponer o resarcir lo que se estaba perdiendo por la orina? Volverlo a depositar en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, ahorita, últimamente, sí se han hecho eh, en unos hospitales experimentales el tratamiento adecuado ya para esta condición y pues vemos que va funcionando súper bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Por favor, regálanos una breve semblanza de lo que es tu agrupación. Sí, pues, eh, como ya les decía, la, la inquietud mía por, por este, conformar esta asociación fue por lo de la condición que tiene mi hija. Desde chiquita empecé a, a trabajarlo con ella. Eh, eh, la breve semblanza que les voy a dar es el, la finalidad por lo que hice esta asociación. Eh, una de las principales este, finalidades es... Que los pacientes y las familias de aquí de México eh, tengan un diagnóstico este, a temprana edad, ¿verdad? Que no pierdan tiempo en andar de doctor en doctor viendo qué es lo que puede ser, sino que ir ya con los doctores especialistas ya en, en esta enfermedad rara que es el raquitismo hipopastémico y desde la primera vez que los vean, ¿saben qué? Esto es. Porque sí, yo batallé mucho eh, para que me dieran un diagnóstico certero con mi hija. Yo perdí mucho tiempo, mucho dinero. y Entonces, eh, ahorita la, la misión principal de, de esta asociación es eso, empezar a darles este, un encaminamiento hacia dónde deben de dirigirse para que les hagan ese diagnóstico a, a muy temprana edad. Verdad y este pues empezamos haciendo principalmente el censo nacional recopilando los datos de, de los pacientes que han estado diagnosticado últimamente con este padecimiento y este hemos estado iniciando la base de datos ¿verdad? todavía nos falta mucho camino por recorrer pero pero siempre se empieza por algo. Estamos este, asistiendo a, a foros de, de salud donde se nos amplía mucho la, la información sobre esta enfermedad que es el raquitismo. Entonces este, nosotros podemos apoyar allá a, a los pacientes de cualquier duda que ellos puedan tener, cómo pueden ir mejorando su, su, o tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? Ajá. entonces es tenemos poquito tiempo y vamos encaminándonos a hacer algo, algo grande, ¿verdad? Yo creo que lo van a hacer. Los felicito. Uh, Gracias. Déjame, déjame preguntarte, esta condición que guarda eh, tu hija, por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros observar que es un paciente con raquitismo? ¿Qué es lo que nos indica que tiene raquitismo? Uh, eh, pues así a, a lo que... Eh, por decir, el, el, la característica a los que los identifica es una estatura baja, uh -huh. ¿sí? un encorvamiento en sus en sus piernas. Este, otra característica es que tienen mucho problema dental, abscesos dentales. ¿verdad? En otros pacientes este, se da una cierta deformación en el, en el cráneo, poquita. Uh -huh pero vemos que no es normal. Entonces, lo primerito que, de, que nos lleva a decir eso, tiene raquitismo, es por el encorvamiento en sus piernitas, ¿verdad? Uh -huh. okay. ¿Qué número de pacientes han detectado ustedes en México? Ahorita eh, llevamos 33 pacientes, en la, en la base de datos, pero como le digo, esta enfermedad este, se da de cada mil habitantes, es un caso el que se da. Entonces, tomando en consideración lo, lo, este, la población de aquí de México, pues supuestamente debe haber cerca de 5,241 pacientes. ¿verdad? Entonces, ahorita... Muchas, en muchos casos es porque no saben que es el, en realidad la enfermedad, que los llegan a diagnosticar por otro tipo de enfermedad. Entonces, esa es la, la, la labor de nosotros, de, de estarnos apoyando en los doctores en especialistas, endocrinólogos, nefrólogos, para que por medio de ellos también nos puedan ayudar a, a detectar es, con más facilidad los pacientes con esta con raquitismo, ¿verdad? Uh -huh. Eso va. Eh, explicación que me acabas de dar es una que me dan muchos presidentes de asociaciones porque les sucede lo mismo. Su enfermedad sí. o es diagnosticada a destiempo o se confunde con otra o no hay la, no hay la información suficiente para poder diagnosticarla, etc. Es, es, es una constante en las enfermedades raras en México. Sí. Hasta este punto, ya con el trabajo que ustedes llevan desarrollado, han tenido... Ya logros. ¿Cuál consideras tú que hasta este punto es lo más importante que ustedes han conseguido? Pues el principal logro es eso, este, poder ir reuniendo a nuestros pacientes, a todas las algunas, hay familias completas con esta, con esta, porque es una enfermedad genética, ¿verdad? Entonces el logro que hemos tenido hasta ahorita es de ir recopilando este, los datos de, de estos pacientes para, le digo, para anexarlos a la base de datos y así mismo estar solicitando apoyos a los doctores, a laboratorios, a, a todo lo que nos pueda ayudar para que ellos tengan una, una mejor calidad de vida. ¿no? Ahorita hay mucha disposición por parte de los doctores, le digo, especialistas, que se están poniendo a, a, a disposición de ayudar este, sin cobrar ni un peso en, en cuanto a diagnóstico. Ya hay un laboratorio que nos está apoyando en eso. Vemos algo. Yo, por ejemplo, ando como, como un investigador, ¿no? Ando por la calle y veo una persona con esa raquitismo, yo lo detecto rápido, voy y me le acerco, oye, mira, estamos haciendo esto, ¿qué te parece? Ah, no, sí. Entonces rápido los, los hablamos a los doctores para que nos ayuden a hacer sus diagnósticos y les puedan ir dando seguimiento, ¿no? Qué importante, qué bien, me da mucho gusto. Felicidades por eso. Gracias. En tu, en tu familia, aparte de tu hija, ¿hay algún otro paciente con raquitismo? Sí, tengo una eh, prima hermana que Ajá. también ella este, tiene su... De hecho, fíjese, yo cuando mi hija resultó con eso, yo yo no sabía que mi, que mi prima tenía esa, esa enfermedad del raquitismo fofastémico. Como ella siempre ya es mayor, siempre sentadita, yo nunca la veía parada, hasta que ya con la, platicando y todo eso ya me dijeron, ¿sabes qué? Posiblemente tu prima tenga eso. Entonces fui, pregunté, anduve investigando, y sí, este, ella tiene esa condición. Entonces, lo de nosotros, ya es lo que se me hacía raro, porque yo no tengo esa condición. El papá de mi hija tampoco la tiene. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué ella salió así si nosotros en la, en la familia no? Pero por ese lado sí resultó otro caso. Entonces es uh, uh, en antecedentes, ¿verdad? Que, que tenemos de nuestros antepasados, viene a, a resurgir esa, esa enfermedad, sí. ¿En qué ciudad de la República están ustedes? Estamos en Nayarit. En Nayarit. En Nayarit, sí. Ajá. ¿Guayabitos es de Nayarit? Sí, Guayabitos, ajá. Una vez fui a Guayabitos, Bueno, cuando yo fui estaba muy bonito por ahí. En fin. No, todavía, está más todavía, estamos muy cerquitas, a, a una hora, y 45 minutos, este estamos ahí en Guayabitos. Es muy bonito, Guayabitos. Sí. Una pregunta. Tiene que ver con una condición que guardan las familias con enfermos con padecimientos raros. ¿Tu marido eh, también trabaja en el tema con tu hija? No, de hecho, este él ya no está con nosotros, estamos este, ya muy independientes. Ajá. Te lo digo porque 8 de cada 10 familias con enfermos, con padecimientos raros, solo tienen mamá. Sí. Lo que habla del es. valor estoico de las mujeres y de la condición uh -huh. extremadamente humana y cariñosa de las madres de familia. Lo que, no, lo que no sucede con los papás. No digo que todas las asociaciones solo sean con mamás, pero 8 uh -huh. de cada 10 son con mamás. Y eso es ¿Sí? sorprendentemente eh, sorprendente, eso es sorprendente porque la mamá lleva todo el peso del problema literalmente Sí, es, ajá. es valiosísimo el trabajo de las mamás, valiosísimo porque aparte de ser mamás, son proveedoras, son cuidadoras, son benefactoras, son todo es, sí, el, día así padre, es, el día del padre para ti es el día de la mamá el día de la mamá <risa> es el claro. día de la mamá eres papá así y mamá es. muchas felicidades gracias, gracias a uh, lo largo de estos meses en los que tú ya has estado directamente involucrada con este tema a un nivel más profundo, has entendido que hay algunos procesos que ya se han estado realizando en México a favor de esta enfermedad, aunque sean mínimos. ¿Cuáles dirías tú que son tareas pendientes que ya no pueden seguir esperando para ayudar a estos pacientes? Sí, efectivamente, eh, como le comentaba, hemos estado asistiendo a foros este, grandes en la Cámara de Diputados, en, en, con los senadores, y es eso, llevar mi pliego petitorio y decirles, eh, también nosotros necesitamos del gobierno de México, ¿verdad? Hay muchos pacientes que necesitan de, de su apoyo para que puedan entrar tratamientos efectivos para, esta, para la enfermedad del raquitismo hipopastémico. Afortunadamente, este, hemos tenido respuestas alentadoras, ¿verdad? Que ahorita me están llegando correos y estamos trabajando en lo de usted. Eh, ya ahorita eh, el tratamiento que queremos eh, introducir aquí en México ya casi está por, por, por darse. Ya ahorita eh, se pasó ya especialmente a COFEPRIS para que él ya este, nos dé una respuesta, decir sí, entra. Entonces ya ir viendo las eh, seguridades sociales de cada paciente para que se los puedan dar este, gratuitamente, ¿verdad? Espero que todo sea positivo y tengan a la brevedad lo que ustedes requieren. Ojalá, ojalá todos esperemos eso, ese apoyo de, de, de gobierno, ¿verdad? De la COFEBRIS pasa al Consejo de Salubridad y en el Consejo de Salubridad los hombres que lo integran eh, hacen la decisión para ponerlo en las instituciones de salud si es aprobado. Independientemente sí. de ello, si, si el Consejo de seguridad lo aprueba, a veces algunos institutos, insiste TPM, XEDENA, dicen, bueno, yo no voté a favor de eso. Y entonces hacen más tardado el camino, pero si ustedes impulsan vigorosamente este trabajo, estoy seguro que van a tener una muy buena oportunidad de tener lo que requieren. Sí, hemos estado este, tocando puertas. Le digo, ahorita estamos este, también eh, pues integrándonos a, a alianzas, ¿verdad? Federaciones de, de, de salud, pues para hacer más fuerte el, el llamado y el reclamo de nuestro tratamiento, ¿verdad? Nosotros estamos en la mejor disposición de que cualquier información que ustedes quieran que transmitamos a través de la federación o pide un deseo o acceso a salud, lo hacemos con mucho gusto para poder poner un grano de arena que sirva a su trabajo. Muchísimas gracias por su disposición. Gracias. No, de nada, gracias a ustedes, al contrario. Uh -huh. Hoy el mundo está convulsionado por la pandemia, por ¿Sí? el COVID-19, y eso de por sí ya es un grave problema. Y si eso lo sumamos al sistema de salud mexicano que está fragmentado, dividido, poco fortalecido, demasiado débil en este momento, no, no solo el mexicano, esta pandemia desnudó a todos los sistemas de salud del mundo. Y hasta los de primer mundo están sufriendo lo que, lo que uno no, no se imagina. Esta situación trajo como consecuencia que en muchos casos la atención a los pacientes con enfermedades raras se suspendiera porque toda la atención prácticamente está destinada a los COVID en este punto. ¿Qué es lo que te preocupa de la situación actual? Ya sé que hay muchas cosas que preocupan, pero ¿qué es lo que más te preocupa de la situación actual? Pues, mire, lo de, en cuestión de, de lo de la enfermedad con lo del COVID, pues no hay una relación así directamente que, que pueda afectar a nuestros pacientes, ¿no? Yo, este, con mi hija, ella tenía una cita prevista con su endocrinóloga y efectivamente se, se pospuso todo porque ahorita hay prioridad por lo del, por lo del COVID, ¿no? Este, una situación es esa, pues, de que, de que sí este, afectó un poquitito en que no puedan este, pues, asistir con sus doctores para que les den sus suplementos que deben de, de, de estar suministrando, ¿verdad? Cada cada diario o no sé cómo se, los, se lo estén este, dando sus doctores. Pero en, en, en, así que, diga yo, es un, un este, que haya afectado a los pacientes así directamente, no. Están llevando su, su vida pues normal, lo que sí nos preocupa es que pues ahorita los, los pacientes no puedan salir a, a tomar el sol, que es algo que, que su cuerpo necesita, que puedan relajarse, desestresarse, pero este, pues dentro de lo que cabe, eh, esperemos que, que este, que pronto pase esto y ya pueda seguir haciendo su vida normal todos nuestros pacientes y vuelvan a seguir este recibiendo sus suplementos y pues a seguir adelante, ¿verdad? lo que me han comentado algunos otros presidentes como tú de asociaciones es lo que nos ha preocupado mayormente es que en este momento no se les puede dar seguimiento a sus tratamientos, no se le puede dar seguimiento a la evolución de su condición de salud, etcétera, y tal como tú lo dices, bueno, eso es lo que preocuparía porque una enfermedad rara cualquiera que sea tiene que tener un consecutivo de análisis, de supervisión, de estudios y bueno, eso se ha suspendido en alguna medida en esta condición del COVID. Pero esperemos, sí. que, esperemos que, no digamos este año, pero esperemos que el año que entra estemos un poco más ajustados a lo que teníamos antes. Eh, sí, por sí, otro sí, lado, sí. una dama igual que tú me dijo acerca del de, eh, asunto del sol, de que no, no podían salir a solearse, como tú dijiste. Y yo le comenté de manera respetuosa. Le dije, ¿no tienes azotea? Y me dijo, sí, sí. Entonces, mándala a la azotea y que ahí le dé el sol. Eso claro, lo ¿verdad? Ah, hace un momento te pregunté por la preocupación que hoy mismo tienes en torno a esto que tiene que ver con tu hija. ¿Cuál es el diagnóstico que tú entiendes para los pacientes que no son el tuyo, pero que ya identificaste, esos treinta y tantos que ya identificaste, cómo están ellos? Eh, pues ellos, he, he estado este con mucha comunicación por, por un grupo que tenemos y este hemos estado platicando y todo eso. Todos ahorita están recibiendo su, no gratuitamente, ellos les toca comprarlo, ¿verdad? Y es lo que me dicen, pues es que son caros los tratamientos, ahí vamos, este, pues no dándole todo lo que necesita a nuestro hijo, pero, pero sí tratamos de, de que no le falte su tu medicamento. Todos están este, en una situación no crítica, ¿verdad? pero, pero se están este, sobrellevándola y, y con la buena esperanza pues de que, de que pronto pueda entrar este tratamiento que, que nos va a hacer, este, les digo, tener una mucho mejor calidad de vida para, para todos nuestros hijos o, o todos los que padezcan esta condición. ¿verdad? por favor, siéntete en la libertad de enviarnos lo que tú entiendas como documento que podamos nosotros transmitir a la COFEPRIS, al Consejo. Yo conozco personalmente al, al comisionado de la COFEPRIS, conozco personalmente al secretario del Consejo de Salud, conozco al secretario de Salud y puedo hacerle llegar tus documentos de manera más directa para que haya esta intención correcta de avanzar lo más rápido que se pueda, sobre todo por aquellas familias que teniendo, teniendo la necesidad de recibir el medicamento, hoy lo tienen que comprar. Y bueno, sí. evidentemente, por más dinero que tengas, un, en, hay un momento en que ya no lo puedes comprar. Y tienes Así que es. recurrir a las instancias que correspondan. Eh, la Constitución Mexicana y el Cuarto Constitucional garantiza la atención a los pacientes mexicanos si existe el medicamento en el mundo y si tus abonados como socios son... De derechohabientes del IMSS, del ISTE, de PEMEX o de SEDENA o de algún otro instituto deben de recibir el medicamento. Entonces, yo me pongo a tu disposición para que si algo yo puedo hacer, tú solo envíamelo, dime, oye David, necesito que me ayudes con esto y con mucho gusto yo hago lo que sea posible. Muchísimas gracias David, es bueno este, saber todo este apoyo que me puedas dar por esa parte. Como te digo, vamos empezando y hay muchas cosas que, que para mí son nuevas. ¿no? Ustedes ya tienen una larga trayectoria en todo esto y te, están empapados de mucho más información, cómo pueden llegar a, a, este, pues a, a obtener grandes logros para nuestros pacientes y de todo corazón te lo agradezco y voy a estar ahí tocando nosotros, la puerta cada rato. Nosotros lo hacemos con mucho gusto y además, como tú dices, y hemos empezado, yo empecé esto hace 24 años, 25 años casi. Entonces, ya conozco algunos mecanismos, ya conozco algunas eh, tareas que se tienen que hacer, la ruta crítica y con mucho gusto te compartimos cómo fortalecer tu asociación, cómo hacer interlocución correcta con los legisladores, cómo cabildear, cómo hacer lobbying, cómo, cómo hacer todo lo que se tiene que hacer para que tu esfuerzo rinda frutos. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Con mucho gusto. Hemos estado platicando de manera superficial de estos temas porque no tenemos el tiempo y sé que podríamos hablar otras ocho horas de lo mismo, pero yo te quiero preguntar en este punto acerca de algo que no te haya preguntado pero que a ti te gustaría expresarlo a quien te está escuchando y te está viendo. ¿Qué te gustaría decirles que yo no te he preguntado? Bueno, este, lo que sí tengo este, yo muy bien presente en mi, en mi cabecita es, pues, decirle a todo el mundo, ¿saben qué? Aquí estamos para, para ayudarlos, estamos para, para, como dices tú, ¿no? Para, para hacer la vida más fácil y llevadera para, para nuestros pacientes. Eh, yo quisiera este, pedirle a toda la audiencia, a ustedes como federación, de que por medio ahorita de, de sus redes sociales y todo eso, este, hacer mucho mayor difusión, mucho mayor difusión de esta enfermedad rara o poco prevalente como es el, el raquitismo hipofastémico. Para que mucha gente esté enterada a sí mismo, este, pueda, por decir, si tiene una condición que no le haya sido diagnosticada, decir, ah, puede ser eso. Voy a, a este, acercarme a esa asociación para, para ver de qué manera me pueden ayudar, ¿sí? Entonces, esa es mi, mi inquietud este, primordial de, de pedirle a ustedes también, este… ¿Cómo puedo ampliar esta información o cómo me pueden ayudar a, a este, por medio de las redes sociales pues, a llegar a cada rinconcito de, de nuestra República Mexicana ah, para, pues, para ir logrando más este, uh, agregar la base de datos de nuestros pacientes? ¿da? Bueno, yo te puedo decir rápidamente que si tú me envías información que quieras que comparta, ahora mismo la ponemos en Facebook. Twitter, las páginas y todas las redes sociales que tenemos. Nosotros tenemos tres páginas de Internet, Accesalud, Pide un Deseo, Femexer, y Femexer y Twitter para cada una de ellas. Tenemos 100,000 visitantes al mes y entonces hay un universo de personas que pueden hablar de tu tema, reproducirlo y así hacer que llegue a más personas. Si tú nos envías información, hoy mismo la puedes ver reflejada en nuestras redes sociales. Ay, muchísimas gracias gracias gracias por su este pues por este sentirse comprometidos con nosotros también verdad yo sé que ustedes hacen una gran labor y este y pues agradezco de antemano todo todo su apoyo muchas gracias déjame comentarte que nosotros empezamos como tú hace 25 años no había internet no había este tipo de comunicaciones que hay ahora y pues yo buscaba información por todos lados. Hace un cuarto de siglo, para mis hijos, que tienen la sí, enfermedad sí. de Goshé. Eh, evidentemente, como tú, hice un gran esfuerzo por reunir información, eh, y después de reunir, por entender esa información, y después de entender la información, compartirla. Es un trabajo que se tiene que hacer, y te entiendo perfectamente. Yo tengo dos hijos con padecimientos raros, y sé lo que se siente, no poder ayudarlos correctamente. Y sé lo que se siente, haber logrado que tengan su medicamento. Y entonces, si ellos lo pudieron hacer, ¿por qué otros no lo pueden hacer? Claro. Entonces, uh -huh. si todos nos enlazamos, evidentemente vamos a tener algún resultado que sea el correcto. Nuestras autoridades, yo no te tengo que hablar de los mexicanos porque tú eres mexicana. Sí, Discúlpame la expresión. En México, si no hacemos las cosas a huevo, no suceden. Hay que hacerlas a huevo para que sucedan y para que los legisladores entiendan, para que el cuerpo legislativo, senadores y diputados, sometan al arbitrio de su entendimiento lo sensible que es este caso, el tema de los enfermos con padecimientos raros, lo costosos que son los medicamentos de los, de los enfermos con padecimientos raros. Lo difícil que es su diagnóstico y atención. Estoy seguro que si los diputados y senadores tuvieran enfermos con padecimientos raros, echarían a andar iniciativas y leyes más rápido que lo que hacen ahora, porque evidentemente ellos no tienen la prisa que nosotros tenemos. Entonces, cuenta con que todo lo que nosotros podamos hacer desde Femexer y pide un deseo, lo vamos a hacer. Muchísimas gracias, gracias. Uh -huh. De nada. Esta que viene, no, nos quedan dos minutos y esta que viene es una pregunta que no tiene que ver con la enfermedad. Es una pregunta diferente. Cuando tú eras niña, veías las caricaturas, estoy seguro. Sí. ¿Cuál era Ajá. tu caricatura favorita? Pues, uh, ¿cuál veía? Veía la de Heidi. Heidi. Con esa sonrisa que se dibujó en tu rostro al recordar a Heidi, quédate toda la vida. Porque si compartes tu sonrisa, tu entusiasmo, seguramente vas a contaminar a otros y van a ser entusiastas y van a ser efectivos en la lucha por estos problemas. Muchas gracias por tu tiempo, por tu amabilidad, sobre todo por tu puntualidad. Eres de las poquitas que es puntual, pero muy poquitas. Uh -huh. Casi todos llegan cinco minutos después, o, o, etc. Tú llegaste cuatro minutos antes, no cinco minutos uh -huh. Te lo agradezco mucho, pero sobre todo agradezco tu amabilidad, tu gentileza, tu, tu, tu maravillosa tu maravilloso bonomía para regalarme tus respuestas y tu entusiasmo porque tu hija es muy afortunada porque te tiene a ti y tú eres muy afortunada porque tienes a tu hija. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por su, por su interés y pues... Ahí voy a estar, le digo, como machetito, este, molestándolos para que me ayuden a, a, este, a llegar alto, ¿verdad? Con Muchísimas gracias por todo. Ajá. Con mucho gusto. En eh, el comentario que te hice cuando abrimos la comunicación, eh, yo conocí Guayabitos porque una amiga estaba conmigo en la universidad y era de Nayarit, y era de Guayabitos, y ahí de Guayabitos. Ya no me acuerdo sus apellidos, pero le decíamos Paquita, se llamaba Francisca y le decíamos Paquita. Ajá. Paquita. Ajá. Ahora mismo Paquita, supongo que está en su tierra en Nayarit, porque ella añoraba mucho su tierra cuando estaba en la universidad en la Ciudad de México. Y yo le dije, bueno, pues un día te vas a regresar allá a tu casa. Seguro. Yo, yo me recibí en 1982, 92, 2002, 2000, hace casi 40 años. Paquita debe estar por allá. Por ahí va a estar. Me voy a dar a la tarea de, de investigar dónde puede estar Paquita. Paquita <ríe> Igual Paquita. a usted, el día que guste venir a visitarnos, con Mucha, toda la confianza, lo esperamos. Muchas gracias. La Paquita de la que te hablo estuvo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el periodo 78-82 y era de cerca de Guayabitos. Ah, muy bien. Ajá. Nos vamos a sí, dar bueno. esa tarea, va a ver. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, David. Gracias, gracias de corazón. Y aquí estamos un, para lo un abrazo que se puede para ofrecer. tu familia y para tu hija, mi más, mi más acalorado abrazo. Gracias, gracias. Igual para toda su familia. Hasta luego. Muchas gracias. En cinco segundos corto la comunicación. Tú también. Está algo muy bien. Mismo. Gracias. <risa> gracias. Adiós.